Conor, para tu dron. bueno, van a escuchar un zumbido que es de ventilador porque es un calor insoportable y, eh, bueno, me ven aquí trabajando como siempre para los que dicen que solo me dedico a tu dron náutica a bucear, a andar en calle, a nadar, a tomar sol eh, tengo además una semana increíble muy complicada pero quería hacer el video este porque bueno, es lo que se acostumbra y pese a que yo soy uno que marco mi camino lamentablemente vivimos en sociedad y hay cosas que tenemos que hacer como hay que hacerlas he agregado a mi canal el botón de únete por 0.99 euros y he hecho un único precio, un único botón, una única tarifa para la gente que quiera colaborar porque para mí son todos iguales entonces hacer una diferencia de clases con el que me puede tirar 50 euros y el que me puede tirar uno y que esté marcado en mi canal estas cosas se pueden hacer de forma personal directamente a mí por Paypal como ha hecho tanta gente se puede hacer con accesorios como han hecho muchos youtubers que me han enviado drones suscriptores que me han enviado por ejemplo el gancho para el mando que me envían obsequios que me envían cosas que ellos hacen que ellos tienen el letreros, pegatinas carteles, cuadros, en fin, un montón de cosas ahora estoy con Geología, con Tudron Stone y bueno, también estoy viendo unos ópalos eh, está buscándome un familiar en Uruguay, y unos amigos lo que es amatistas, ágatas, etcétera y bueno, la gente colabora entonces, eh, en este caso, el botón Únete, he hecho una sola somos todos iguales somos todos iguales en Tudron somos todos iguales, está ahí el botón de únete por 0.99 euros al mes y colaboras conmigo que es lo, lo directo y con el canal y con todo lo que lo que va avanzando esto no aquí estaba haciendo un 10 shift eh, no sé cómo va a ver si se... bueno, se ve bastante bien quizás debería ir un poco más un poco a más velocidad a ver lo que pasa es que me va a quedar muy corto si lo hago a más velocidad ahora le voy a acomodar el color vamos a darle ahí, que quede como una cosa amaquetado yo creo que podría andar lo voy a renderizar para ver bien eh, y eso el que quiera se une, colabora Hace una pequeña aportación a la nada, un euro se lo gastan en cualquier cosa para cualquiera, para cualquiera. Yo he ayudado aquí con las micro SD, he ayudado con cámaras de foto, he ayudado con pasar a los drones FCC, he ayudado el tema PC, tarjetas gráficas, juegos, tanto en este canal como en tu Drone Game, en mi WhatsApp privado, donde me escriben, en mi mail de Agobia eh, de TUDRON 77 eh, atiendo eh, allí, en Telegram, en todos mis canales y todo lo que hago en cine, en literatura, en mascotas. Estoy constantemente atendiendo un euro, creo que no, que no los estoy agrediendo, haciendo un pedido de ayuda y les estoy jodiendo la economía. Cualquiera entra ahí, se une y pasa a ser parte de este equipo. Tenemos músicos, tenemos editores tenemos una empresa que está detrás de, de todo esto que es tu dron y bueno, se va sumando y sumando y sumando y sumando está volando el tema de, de TikTok está subiendo el tema de YouTube, que es lo importante para mí y Instagram también, se está yendo y se está yendo y bueno, son horas y horas de trabajo, es dinero es una vorágine para mi cabeza por todo lo que hago, ¿vale? La gente hace YouTube, va a un dron, sube el, el video y poco más. Lo mío va mucho más allá, entonces, bueno, voy loquísimo. Así que los que quieran colaborar, ya saben, se unen a tu drone por menos de un euro, 0.99, un euro, lo que quieran. No voy a hacer el marketing, viste, vista supermercado. Y, y están aquí conmigo en todo este proyecto que llevo ya cinco años con este, un montón de años con el otro más todo lo demás de los canales etcétera de Flick, de la fotografía, ya saben bien, tu dron náutica, tu dron fotografía, tu drone, tu dron, tu dron tu drone, tu drone eh, todo cine, cine calidad, todo cine perdón eh, tu drone ahí en el canal, tu drone en Facebook, el Telegram, bla, los dos Instagram, en fin, es un infierno, es una locura la afiliación a Amazon, la afiliación a en la afiliación a Banggood, pueden comprar lo que quieran. Un suscriptor acaba de comprarse un mini en Amazon con mi enlace. Muchas gracias a todos por colaborar. Y bueno, no nos vamos a extender más. Esto está renderizado, a ver. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tool? El maquetado. Para que haga el efecto, eh, debería estar el dron más abajo lo que pasa es que no quería interferir con la altitud de los edificios y aparte lo tengo que hacer más veloz pero bueno, esto es una pequeña prueba que estoy realizando porque Filmora yo creo que no es lo ideal para el tema de Take Shift creo que con el algún otro programa va un poco mejor eh, yo he hecho Tilt Shift con, con Acrot, Adob, el Adobe y y hay unas pautas que son distintas. Le faltaría algo más directo a Filmora a hacer el shift, darle y que automáticamente el programa lo armara para que no queden siempre los parámetros diferentes. Porque, ¿qué pasa? Según el color y lo que era. Bueno, ¿de qué, de qué estoy hablando? Únete, tu drone. Osvaldo. Osval... Osvaldo, dos cosas. Ah, estoy haciendo la prueba de la Nikon. Este video también estoy viendo cómo graba la Nikon, cómo va el micrófono con el zumbido del ventilador y el sonido ambiente. Y eh, nada, nada, tengo que hacer un, un video de la cámara. Ya saben, para los que no tienen tanta pastuqui para gastar en cámaras, estoy viendo cómo hace video esta cámara. No sé si me sigue, si va bien el tema de. El tema de estar en foco y no, a veces es complicado y nada, ah Osvaldo el número de tu prima y algo para la sed, vamos Connor, para tu dron te estoy esperando, el de esta te voy a lo único que tenés que hacer es mandarme un mensaje voy, hablamos y está todo ok Connor, para tu dron si, sí, siempre lo mismo que voy a hacer, si no se entera por